Equipo de ondas escalares Darson Val Odin, Conectando en su salida Una bobina panqueque Hola ¿Cómo estás? Bueno, eh, esto es una prueba que estoy haciendo Hice una prueba rápida En los pocos minutos Que tengo Y lo que hice fue agujerear una de las placas Que hemos mandado a hacer para Lo que son las bobinas panqueque A esta placa le puse la torrecilla que diseñé para empezar a bobinar la bobina Sánchez-Collins. Y bueno, eh, se me ocurrió incrustarla en este tipo de PCB. Que es la plaqueta. Bueno, el resultado es lo que estás viendo. Eh, no estamos viendo el resultado energético. Pero sí el resultado físico de cómo están quedando las cosas. O sea. Eh, parece que hemos logrado superar una barrera bastante incómoda que por lo menos a mí me preocupaba bastante y era la confección de la bobina Sánchez Collins en este momento, eh, bueno, nada, es una prueba simplemente conecté la placa a la salida de la Odin simplemente para jugar un ratito sí, eh, ahora digamos me falta... Otra parte más en este circuito que es la parte que va a pulsar la gran energía que va a salir luego por la bola. En este momento estamos eh, viendo corrientes de neutrinos. Podemos ver su estática. Son como rayos que tienen corriente, por, por lo menos, eh, por ejemplo, por lo tanto, tienen amper, tienen fuerza. Bien. Esto significa que esta energía que estamos viendo coagula, mientras que la que estamos buscando disuelve. O sea, tenemos ahora que aplicarle una presión a este sistema para que logre la corriente que le sigue, que es por presión, o sea los taquiones. Bueno, te quería mostrar esto nomás, que tengo una placa de PCB conectada a la torrecilla y estoy logrando la geometría. Bueno, este es el prototipo, más tarde te voy a mostrar lo que voy a mandar a encargar para que me lo haga la máquina de láser. Y ya con esta nueva placa, eh, que va a incorporar todo junto, va a incorporar los dos bobinados, primario y secundario, eh, vamos a poder hacer un montón de cosas. Y bueno, y el espacio es reducido. Eh, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo, muchas gracias.